Muy buenas. ¿Qué opináis sobre utilizar estrategias como el renting, el leasing o otro tipo de modalidades de servitización como estrategia empresarial para reducir el impacto ambiental de, de los productos o servicios? ¿Creéis por un lado que es beneficioso porque bueno, garantiza la correcta gestión de los productos y los residuos eh, ya que el usuario está obligado a cuando acaba el ciclo de vida útil de ese producto devolvérselo a la empresa para su correcta gestión o por otro lado lo consideráis negativo debido a que el usuario está muy incentivado por las empresas para siempre tener el último modelo del producto de producto o de servicio X, lo que conlleva que al final las empresas tengan que producir más para satisfacer esa demanda y por tanto pues, generar un mayor impacto ambiental ¿Qué opináis?